El congresista allá del Pacto Histórico quiere que me nombre a mis amigos allá, pero bueno, yo no los conozco. Si salen chichipatos, que Salen de lo mismo a los otros. Pues, entonces, he tomado una decisión, y es que los representantes del presidente de la República en las cámaras de comercio en toda Colombia sean tenderos y tenderos. ¿Qué es, lo que yo dice? ¿Qué es lo que yo veo de esas cámaras? Ahí me van a estar levantar mañana en la, en la prensa me levanto Esas cámaras manejan mucho billete Es un billete público ¿Cierto? Público Esos son impuestos, registros Cosas que son de carácter público Que se le dejaron Porque hubiera podido manejarlo una entidad pública Pero se le dejaron a las cámaras de comercio